El voluntariado es la acción de personas a favor de la comunidad por decisión propia y libre. Normalmente esta participación se realiza dentro de una asociación o grupo. Las asociaciones son equipos de personas que suman esfuerzos, cualidades y recursos. El voluntario ideal es aquel que tiene interés por participar con el equipo, conocimientos y ganas de aprender, entusiasmo y motivación, competencias técnicas y competencias socioemocionales como en todo equipo de personas, que éste funcione o no, tiene mucho que ver con las habilidades socioemocionales de las personas que lo componen. Hoy sabemos que no es solo la inteligencia cognitiva la que genera el éxito y la felicidad en la vida de la gente, sino que también la inteligencia emocional y las habilidades sociales juegan un gran papel. Y lo mejor de todo es que vamos a poder adquirir y mejorar tanto uno como otro. Dentro del papel del voluntariado consideramos muy importantes la escucha activa, el lenguaje no verbal, la empatía, la asertividad y la resolución de conflictos. Vamos a empezar hablando de la escucha activa. Todos sabemos que oír no es lo mismo que escuchar. La escucha activa se basa en esto principalmente. Es escuchar de manera voluntaria, poniendo intención y esfuerzo por intentar comprender todo aquello que la otra persona trata de comunicarnos, tanto de manera verbal como no verbal. Es escuchar con los oídos, los ojos, el cuerpo, la mirada y la actitud, para así poder captar la información posible. La escucha activa genera confianza y cercanía, logra transmitir a la otra persona que queremos profundizar en su mensaje y que nos importa. ¿Qué cosas nos pueden ayudar? Usar el lenguaje no verbal con gestos de comprensión, posturas abiertas, identificar y destacar los sentimientos del otro, permitir los silencios, hacer preguntas abiertas sobre sus preocupaciones, fijarnos y analizar su lenguaje no verbal, respetar el turno de palabra, clarificar, parafrasear y resumir las situaciones y emociones más importantes. ¿Qué es mejor evitar? Distraerse con otros estímulos o interrumpir, cambiar de tema o minimizar la situación, forzar a que nos hablen de algo acabar las frases de la otra persona, estar pensando en lo que se va a decir, aconsejar o juzgar o mantener una actitud compasiva. Y es que el lenguaje no verbal no es que solo sea importante, es que es el encargado de transmitir la mayor carga de información del mensaje. Ser conscientes del lenguaje no verbal de los demás y del nuestro propio es una de las habilidades socioemocionales más importantes ya que lo usamos todos los días y a todas horas y muchas veces sin darnos cuenta de lo que estamos transmitiendo. Entre otras cosas, la comunicación no verbal está compuesta de los gestos, las expresiones faciales o la mirada, la postura de nuestro cuerpo, la distancia que mantenemos, el tono y el timbre de voz, los sonidos que emitimos como a sentir, chistar o resoplar y los silencios. ¿Y la empatía qué es? La empatía es la capacidad de captar los estados emocionales de los demás y reaccionar de forma más apropiada a ellos. Para poder hacerlo, la base es ser capaces de captar nuestros propios estados emocionales y percibir los elementos no verbales asociados a las emociones. La buena noticia es que se puede desarrollar. Aquí tenemos unas preguntas guía que nos pueden ayudar. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuál es su lenguaje no verbal? ¿Cómo es su entorno? ¿Qué siente? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿O cuáles podrán ser sus miedos o frustraciones? La asertividad es una habilidad que se basa en toda una serie de derechos fundamentales de todo individuo social. Es el estilo comunicativo que dice, tengo derechos si y quiero que me los respetes, sé que tú los tienes y quiero respetarlos. La comunicación del yo. Los mensajes yo se caracterizan por estar expresados en primera persona, por ser responsables, asumen la responsabilidad de lo que dicen, por ser democráticos, ya que validan opiniones o perspectivas diferentes y por ser asertivos, porque están expresados con firmeza y sin titubeos. Los pasos para emitir un mensaje yo son descripción objetiva de los hechos, concretos y sin juicios, expresión de sentimientos, decir lo que la situación te hace sentir y sugerencia de cambio lo que te gustaría que cambiara. Pero cuando se persiguen metas o valores contradictorios se puede llegar a una situación de conflicto. Los conflictos son frecuentes dentro de los grupos pero si usamos la asertividad podemos llevar a cabo un afrontamiento asertivo preguntándonos ¿qué puedo hacer yo para solucionar el problema? A través de la comunicación clara, asertiva y afectiva se establecen lazos de unión y se resuelven los conflictos, ya que los conflictos son una oportunidad para mejorar, descubrir diferentes formas de resolverlos y también las emociones que hay detrás. Cuando las partes ya no creen que puedan resolverlo, la mediación ayuda a solucionar un conflicto de forma pacífica. El mediador es un tercero imparcial cuya misión es es ayudar a encontrar una solución satisfactoria para ambas partes y así poder restablecer las buenas relaciones. Queremos concluir diciendo que las asociaciones están compuestas por equipos de personas y la socialización forma parte del trabajo. Por ese motivo, la adquisición de habilidades socioemocionales requiere de formación, autoconocimiento, entrenamiento y puesta en práctica. Cuando uno sabe relacionarse correctamente es cuando puede ayudar a los demás a relacionarse y a desenvolverse en el mundo. ¿Vamos a practicarlas?